En este ejercicio vamos a trabajar con texto creando un texto con relieve. Voy a crear un, una nueva imagen de 600 x 200, por ejemplo, con fondo blanco. Y con la herramienta de texto voy a escribir un... Vamos bueno, a ver inicializar para que esté como la tendría cualquiera. Y con la herramienta de texto hago clic y voy a poner pues, un nombre. Nombre corto. Si selecciono todo, que en este caso se hace con control A, como muchos programas que tienen los, los atajos de teclado en inglés, pues puedo cambiar el, el tipo de letra. Bien, para ello pincho en el recuadro donde aparece el ejemplo de tipografía y me abre el, los tipos de letra. Puedo elegir pues alguna de las que aparecen aquí o si me sale el nombre de alguna que quiera utilizar pues podría elegirla. Bien, para este ejercicio conviene utilizar un tipo de letra que tenga las letras separadas voy a aumentar el tamaño del texto y además lo voy a poner más separado que sería con esta opción de aquí que indica la separación del texto muy bien, pues ya lo tengo lo siguiente que voy a hacer es centrar el texto en la imagen para ello elijo esta herramienta que es la delineación hago clic en el texto y aquí en relativo a por defecto saldrá primer elemento bueno, pues digo relativo a la imagen hago clic sobre el texto y con estas con estos botones puedo poner el texto donde yo quiera lo voy a centrar en la imagen y así queda perfectamente centrado lo siguiente que vamos a hacer es eh, elegir el tipo de texto le doy a controlar para seleccionar todo el texto pues el color voy a elegir un color azulón para luego colorearlo de otro color Mientras también voy a aumentar el tamaño de la capa al tamaño de la imagen para que tengan todas las capas el mismo tamaño y lo siguiente será pues um, cambiar el color de cada una de las letras bueno voy a guardar antes de continuar Imagen en el formato de trabajo de GIMP para continuar en otro momento. Bien, pues para cambiar el color de cada una de las letras, lo que hacemos es seleccionar la letra. Como el fondo de las letras es transparente, podemos utilizar tranquilamente la herramienta de rectángulo. a continuación, en colores, tono y saturación, voy a poder colorear cada una de las letras el tono indica cuál es el color básico que vamos a utilizar, con lo cual se si modifico el tono puedo cambiar el color de las letras y pintar cada una de un color. Una vez que tengo coloreadas las, <coughs> las letras selecciono nada en la capa de la imagen lo que, lo que vamos a hacer es añadir una sombra con un filtro, luces y sombras, sombra arrojada, uh, estos serían los valores por defecto, vamos a hacer una sombra un poquito más pequeña. Aquí por ejemplo 6. 4-4 podría estar bien y aquí en opacidad la vamos a hacer un poquito más transparente y con esto pues hemos creado una sombra en el texto. <coughs> Después vamos a añadir un poquito de relieve que estaría en eh, mapa mapa de relieve y aquí pues ponemos más o menos los deslizadores <coughs> con estos valores aproximadamente este tipo de mapa lineal y estaría. ahí ha dado un poquitín de, de relieve. Y lo siguiente es darle un poco de volumen con otro filtro, eh, que es un filtro decorativo. Y le vamos a añadir un bisel. Vale, pues le ponemos, por ejemplo, 10 o 15, dependiendo cómo quede. Quitamos trabajar en copia. y ahí nos ha dado un poquito de relieve al texto y con eso pues ya estaría. Guardo mi proyecto, lo exporto para obtener la imagen final y aquí tendría cómo quedaría mi imagen final.